A comer. A ver. Cucharita. A ver qué mamá te ayuda. A ver. Mmm. Muy bien. Pero se hace con la cucharita. Les ya, ya ya mm. <ríe> qué rico a ver Ale qué bien comemos el petit y solito muy bien ¿lo ves mira qué bien come y solito Salito, muy bien, mira. Ay, madre. A ver, ¿ya está? A ver. Está mirando la tele. Muy bien, mira cómo aprendí a comer.